Me preguntan sobre Archcraft Linux si los drivers vienen ya instalados. La única forma de saberlo es instalándolo en un equipo real. Tengo disponible como siempre mi Hewlett Packard ProBook 430 G3, así que voy a instalarlo. Bienvenido a Archcraft Install Arcraft. Idioma español de México. Siguiente. Estoy en Bogotá. Siguiente. El teclado, la distribución está en español. Siguiente. Aquí le voy a dar particionado manual. Siguiente. Y voy a instalarlo en la partición SDA16, le doy a editar, le doy formato, sistema de archivos EXT, punto de montaje, la raíz y ok. Y la partición número 2 le doy a editar, en content digo conservar, no debo formatearla. El sistema de archivos sigue siendo FAT32. El punto de montaje sería slash boot, slash EFI. Ok. Perfecto. Le doy siguiente. Esta advertencia no importa. Está bien configurada la partición EFI. Ok. Full name. Vamos a ponerle Linux, nombre que sea para el usuario Linux, y el equipo va a ser ArsCraft, ok, Password, repetimos el Password, Usar la misma contraseña para la cuenta de administrador. Iniciar sesión automáticamente. Se podría marcar esta. O dejámosla sin marcar. Con eso podemos seleccionar entre BSPWM y Openbox. Y este es el resumen de la instalación con todas las distribuciones que tengo que instalar. Un día de estos no volverán a arrancar los discos duros. <risa> Instalando Archcraft Linux en el computador portátil de marca Hewlett Packard, referencia ProBook 430G3. Que es un Intel i5 de sexta generación. Tiene 8 GB de memoria RAM. Arscraft viene con dos gestores de ventana por defecto que son Openbox y BSPWM. Está instalando el cargador de arranque y llevamos menos de 7 u 8 minutos en esta instalación. 91%. Ok, terminó la instalación y le damos reiniciar ahora y hecho. Menos de 10 minutos esta instalación. Ok, este es el menú de Arscraft. El primero en la lista. Arscraft reconoció Linux Mint, Debian, Ubuntu. Otra distribución de Debian, Ubuntu, Windows, Manjaro. Reboot y Shutdown. Al final, eso no lo había visto. Estas dos opciones no las había visto. Vamos con ArsCraft. Ok, la contraseña. Tenemos la opción de seleccionar entre la sesión OpenBox y BSPWM. Voy a empezar con OpenBox. Iniciar sesión. Hello. Big Hello. Menú Enter, me imagino que me va a abrir. Ok. Ya tenemos NeoFetch. Tenemos aquí Free-H. 959 paquetes Pac-Man. El kernel es 5.19.8. Me imagino que si lo actualizamos se actualizará el kernel 6.0. El consumo de la RAM está en un giga en este momento. Lo interesante sería ver si... Aquí tenemos, por ejemplo, Firefox. Si tenemos audio, tenemos video, in tenemos internet. Así que está... configurado, a ver, pongamos Blender Movie, nuestra clásica, y ahí tenemos audio, control de volumen perfecto. Perfecto y vamos a darle un sudo. Pac-Man-SYU. Actualizando el sistema. Arscraft Linux en un computador Hewlett Packard ProBook 430G3 con el kernel 5.19. 959 paquetes al comienzo. El gestor de ventanas en este momento es OpenBox. Y tenemos a LACRITY como el, el emulador de terminal. Empezamos con un GB de memoria RAM. La instalación tomó un poco menos de 10 minutos. Estamos actualizando el sistema. Ok, actualización terminada y vamos a reiniciar el computador. ¿Estás seguro? Sí. El logo de la marca. Y debería aparecer ahora perfecto, este es el menú de group. Un conteo regresivo, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. <risas> Estoy dejándolo en tiempo real este video para ver el tiempo de arranque. Ya tengo aquí perfecto de nuevo la contraseña y de nuevo ingresamos con open box de nuevo el neo Fetch control más Ok, luego de la actualización tenemos entonces el kernel 6.0.2 raya ARS 1 raya 1. 958 paquetes. Y tenemos Openbox en un computador Intel i5 de sexta generación a 2.8 GB. Con 7.3 GB de memoria RAM. Primeros H tenemos... En este momento se están utilizando 534 o 442 megas. Y un DF-H. Esta instalación está ocupando 6.1 gigas. Sudo Pacman SYU. Me va a decir que está todo actualizado.